Hola, bienvenidos. Siguiendo con esta serie de vídeos que estoy dedicando al famoso autor Peter Dracker que en su libro La innovación y el empresario innovador hace referencia a las fuentes de innovación en esta ocasión quiero referirme a lo que Peter Dracker denomina los cambios de percepciones como fuentes de innovación. Entendemos por percepción aquella fuente, eh, situación personal, aquella interpretación personal que hace cualquiera sobre algo que sucede es una percepción que tenemos sobre algo que sucede o bien sobre también un producto un servicio es una opinión subjetiva pero que eh, puede ser individual y también colectiva y estas percepciones, este cambio en las percepciones suelen ser fuentes importantísimas de innovación un ejemplo tradicional que cita el propio Peter Dracker es el del vaso de agua lleno al 50%. La percepción de una serie de población sería que está lleno al 50%, mientras que otra percepción de otra población sería que está vacío al 50%. Por lo tanto, la percepción de 50% lleno o 50% vacío, frente a un dato objetivo como es el 50% de la capacidad, cambia la percepción y puede ser fuente de innovaciones. Veamos algunos ejemplos cotidianos que están sucediendo en este cambio de percepciones. A estas alturas del siglo XXI tenemos en el mundo occidental una salud como jamás ha existido en la historia de la humanidad y sin embargo las personas, las percepciones es que estamos obsesionados por la salud, por mantener la salud, por fuentes de salud, por mejorar nuestra salud, por cuidarla. Otro ejemplo puede ser el de la comunicación. Tenemos mayor capacidad de comunicación y mayor cantidad de medios de comunicación que jamás hemos tenido. Y sin embargo tenemos esa sensación, esa percepción de la inmediatez en la comunicación. Queremos comunicar, pero de forma incluso más rápida, más instantánea incluso. Por lo tanto, hay una percepción de que queremos comunicarnos más. Por ejemplo, la alimentación. Estamos mejor alimentados que nunca en la historia de la humanidad y, sin embargo, hay una percepción extendida de cuidado en la alimentación, de formas de cocinar, de un tipo de alimentos u otros, elegir un tipo de dietas, en definitiva obsesión en la alimentación, bien sea para enriquecer nuestro organismo o bien sea para perder peso o cualquier otra percepción que exista. Otra percepción es la presencia creciente de mujeres en la vida social, liderando la vida social, incluso. Este cambio de percepción es fuente a su vez de innovación y lo estamos viendo de forma cotidiana. En definitiva, hay percepciones no necesariamente objetivas, ya que no se corresponden con una realidad objetiva, pero que pueden ser fuentes de innovación. El tema de la seguridad vivimos en el mundo más seguro posible de, de la historia de la humanidad y sin embargo es obsesiva la percepción de falta de seguridad. Todo ello puede afectar como fuente de innovación al desarrollo de nuevos productos, nuevos procesos, nuevos servicios e incluso nuevos modelos de negocio. Pero dado que son percepciones que no son objetivas sino que pertenecen al mundo subjetivo, tenemos que tener en cuenta una serie de riesgos en las innovaciones derivadas o enfocadas a estas nuevas percepciones. Es importante elegir el momento oportuno, no vaya a ser que cuando detectamos el cambio de percepción ya se esté saliendo de esa percepción o entrando en otra. Analizar el ciclo de vida de aquello que vayamos a innovar, ya que los cambios de percepciones en su propia naturaleza tienen un ciclo de vida. Tener la capacidad de diferenciar entre lo que puede ser una moda pasajera y un cambio profundo de percepción. En definitiva, son riesgos que acometen eh, cuando nos dedicamos a innovar como fuente de innovación en el cambio de percepciones. Por lo tanto, deberán ser innovaciones que sean pequeñas, muy específicas y de riesgo controlado. Por contra, tiene la gran ventaja de que al ser de ciclo de vida corto, puede haber fuente de innovación continua, ya que las percepciones van a estar continuamente cambiando. Así pues, Peter Drucker llama la atención de forma acertada en el estar atento a los cambios de percepciones que se dan en la sociedad y tomarla como fuente de innovación en nuestra propia organización. Gracias.